Con fuerza, con fuerza, agarra, agarra aire, como ellos dicen, si lo contrataría como trabajador o no. Pues bueno, como, como yo soy arruinadito también, digamos que. Yeah, yeah. Arruinado te dijeron, Paul. Yeah. ¿Cuánto le dan a Mario? ¿Cuánto le dan? Ah, pero ahorita como cuatro para hacer el trabajo. Ah. ¿Sí me contratarían o no? ¿A ¿Quién? Para trabajar. <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos para El Salvador Plus, a la sede Pero no sé para qué lado vamos Por el lado izquierdo o lado derecho? Lado izquierdo, Mario, queda más cerca, es la verdad Porque hay un camino también por el lado derecho Pero queda muy por la selva No Diferente. sé por dónde, pero ahorita vamos a ver Mm, para cortar camino, por donde se quiere, por donde La, se la, vez, recibe, la ¿no? vez pasada vino Tuntuna de recogernos, porque si quedaban algo retirado, quedaban como unos 15, 20 minutos de aquí. Ajá. Y ahora no, va a ser la primera vez que vamos a ir también a conocer la sede del Plus. Y pues, la verdad, yo la he visto en videos y, y está muy, muy, muy bonita. Aquí todo, como pueden ver, ya está todo verdecito, bien bonito. Todo el día están regando, por eso yo siento que hay mucho pasto de este lado. Fíjate, este camino realmente es por donde nosotros fuimos trotando para el Maratón 4K. ¿eh? ¿Te Ajá, acuerdas? Es, es uno de los giros, un pedacito de lo que recorrimos del Maratón 4K porque estaba demasiado grande. Haz de cuenta que tuvimos un Maratón 4K, pasaba hasta por enfrente de las sedes como, del club. Como puedes ver, ya está todo, incluso ya está, ahí caminos, ya es más fácil el paso. Está muy inaccesible todo eso. Sí, anteriormente no había nada de camino. Bueno, eh, eh, anteriormente ni siquiera existía la sede del Plus aquí. Como decía Mario, existía más lejos, como unos 20 minutos, 15 yeah. minutos, no recuerdo muy bien. Pero, estaba, estaba, pero como... no estaba tan lejos. Me nos decían que estaba más lejos, pero estaba un camino considerable no decían que estaba bien lejos estaba bien cerca las sedes es también esa se llamaba San Antonio algo así te acuerdas? el pueblo eh. donde estaba la sede antes no la sí, verdad se, no, me lo que recuerdo se llamaba San muy bien. Antonio nomás que aquí te, te, te tengo una misión tienes que usar la sequía le dicen sequía aquí ¿eh? en Rito. Nah, sí sí pudiste está fácil sí no. No hay tanta... No está tan grande esto. ¿Más que No sé si hay camino recto. No sé, pero podemos ir buscando. Aquí venimos explorando, como dora la Exploradora. <risa> Igual, ustedes nos pueden dar una señal para dónde girar, si para el lado izquierdo o el lado derecho. Pero no, mira, aquí, yo, aquí se alcanza ya a apreciar la sede. No más que ahora se me hace que ellos van a estar poniendo un tipo empedrado. Me comentaron algo así que iban a estar en la calle iban a estar poniendo piedras, no sé. Realmente, venimos a traerles unos regalos porque, pues, queremos verlos, queremos visitarlos. Y, pues, el día de ayer les mandé mensaje y les pregunté que si podíamos asistir el día de hoy. y Me dijeron que sí, que podíamos ir las veces que quisiéramos. Y, pues, no los hemos visto en todo el viaje, que como ustedes Pudieron ver, fue, ha sido un viaje bonito, les hemos subido muchos sí. vídeos. Y en todo ese tiempo, pues no hemos podido ir a la sede del Plus, a la nueva sede del Plus. Así que ahora sí, vamos a. Pues ya venimos en camino, vamos a ir a la sede del Plus. Vamos a Espero a si estén. Nos <risa> a mí me habían dicho que nos iban a poner a trabajar, ¿eh? Por favor. Sí, tenemos que trabajar junto con ellos. No, no te creas. No, me dijeron que iban, ya les voy a explicar que se si iban a estar poniendo piedras. Algo así, ¿qué van a estar haciendo? Pero yo les dije, no, pues yo quiero darles unos regalos y, y pues sí. Estoy llorando. No yo hacer nada. <risa> No, no se crean. Miren, allá a lo lejos se alcanza a apreciar lo que es la sede del club. Entonces sí van a hacer Sí, ahorita vamos a ir. Si a. este camino, porque sí. vamos recto. Vamos a ir allá de entrada, nomás para que, pues si son allá ellos, de todos modos vamos a ir allá a la sede para que la vean de afuera. Porque nosotros no la conocemos, nomás de pasada. Exacto. Y queremos mostrarles un poquito de allá. Sí, aunque esté cerrada, dije. Sí, aunque pareja. esté cerrada, porque ellos andan trabajando. Nomás que sí queremos ver la sede de enfrente. Fíjate, por como que alcancé a ver una culebra o algo ahí en movimiento. Ay, yo como que me espiné. <risa> no, fíjate que sí, alcancé a ver como que algo de movimiento por ahí. No sé si haya culebra. De no, verdad. Lo que sí, lo que sí la otra vez que nos enseñaron aquí que por esta zona, por estas zonas, uh -huh. en las noches se aparecen coyotes. Ah, oh. cierto, hay mucho coyote. Exactamente aquí, incluso grabaron las cámaras que eran como unos cinco, andan en manada pues los coyotes. Sí, Pero sinceramente yo, donde estamos durmiendo nosotros, nosotros no hemos mirado. Coyotes ahí de ese lado, no, no, pues imagínate. Y bueno, no. de todos modos, este, no tanto nosotros, sino que en todo el tiempo que ha estado ahí, pues El Salvador Cuatro no ha mirado no. coyotes porque también tienen muchas cabras y sí. no se han mirado, pero por esta zona sí. Pues ellos se me hacen que están de aquel lado, nomás vamos a mostrarles ahí la, la entrada del plus y ya vamos con ellos para aquel lado, a darles los regalos que les traemos realmente. Uh -huh. Me parece bien. Bueno, man. Aquí decoradito y todo. ¿eh? ¿De Nunca niña? habíamos venido aquí, ¿eh? No. Mira el caminito. La verdad sí está bien bonita. Y esta es la área para niños, fíjate. Incluso hasta para hacer una carnita asada, de Ira. Claro. Los que estaba viendo que del lado derecho tienen el zoológico, Paul. Ah, tiene sí. parte de los animalitos. Tienen... Vamos a ver. Mira. Mira, de este lado... Ah. Son ya nos, cisnes. Ya, están, no, ya nos están recibiendo los cisnes. Son cisnes. Ah, ah, ah, ah, no bueno. son patos. Son cisnes. Están ah, bonitos. Qué bonito. ¿Chivitos? No, ¿verdad? ¿eh? No. ¿Cómo les dicen? Mm. Pues yo los conozco como chivitos también, o oh, borreguitos, o oh, cabritos. No, pues cab no ellos les dicen cabros. Pero no son cabros, están muy chiquitos o por eso si no tienen son? ¿Qué son, becerros, ¿qué son chivos o becerros? A ver, a ver, me está viendo, me está viendo. ¿Qué son, chivos o becerros? <risa> yo pienso que, eh, la neta no sé, es que como no tienen cuernos, a lo mejor sean muy bebés y hay un montón de gallinas. Acá de este lado, pues, ya están las gallinas. Mira, güey, allá tiene un pavo real. ¿Dónde? Allá Ah, en cierto, un pavo real. Nomás que no sé si se alcanza a ver, no se alcanza a ver aquí nada. Está muy lejos. Sí, está muy lejos, pero sí, está bonito. Y allá atrás tienen tipo de gallinas. Les dice una que japonesa. Incluso ahí tienen polaca. Tienen diferentes nombres allá de aquel lado. Y pues ahorita vamos a ir a buscarlos allá. Están trabajando de aquel sí, lado. Sí, exacto. Vi que tenemos que ayudarles a trabajar. <risa> Paúl. Nos trajeron a trabajar como se trabaja en el Salvador, Exacto, en el Mario. campo. Así que huesos te va, te va, a enseñar cómo tienes que hacerle. A ver, ¿Cómo se hace huesos? Ya fíjate que dejamos y te No, es bien, ya tiene datos picando. O si no, yo se los puedo enseñar. Ay, de ahí sí que le quedó. Ya dice que no. No, pero sí tienes que hacerle. Fíjate, Mario, ya nos enseñaron un poquito, pero nos falta práctica. Mucha práctica. No, nah, sí, no es sí, cierto. Sí, sí, Mucho descansado. pulso, dijera. ¿eh? <risa> a ver, ¿cómo es? Dale, nomás paul? dale la ah, muestra a paul. paul, ¿cómo aquí? es? ¿Aquí? ¿Ya viste? Pero pues es, que, es que la cosa es que aquí sí está duro. Sí está duro, ahí, ahí hay piedra. ¿Eh? Sí, ahí está duro. No, pero sí me hace muy bien, la neta. Ya deja Paul, ya, ya huesos, ya déjalo. Ya, ya descansa, deja Paul que lo haga. Ahí está, ahí la sacó. Y ahora sí ya es tu turno. Dale. Ya acabo ya a practicar un poquito. A ver, queremos ver aquí cómo trabaja. La verdad sí, se, me hace, me, se me hace que ya lo arruinamos ¿verdad? ¿eh? ya lo arruinamos nosotros ¿verdad? ¿eh? No, lo que pasa es que vamos 15 sentimos de eso que ya vamos. Ya van como 30. No allá. más estamos picando aquí. No, pícalo ya. No para arriba. Dale, Dale, dale, dale. Con fuerza, con fuerza, agarra, agarra aire como ellos dicen. ¿Cuánto le da del 1 al 10? Un 5 o un 4. Dispena, dispena. Un 5 quizás. Yo sé, ¿cuánto le da? Uh, un 6 porque le hace, le echa ganas, digamos. <risa> Órale, yo, yo ¿Cuánto le sé, da como, Sí, sí lo contrataría como trabajador o no? Pues como como yo soy arruinadito también, digamos que <risa> ¡Arruinado te dijeron, Paul. O sea que igual, igual Piocho, pues entonces ¿cuánto nos damos ahí? Eh? ¿Cuánto? No, no sé. Un 5 démonos, pues. Entonces descartado, no te contratarían en pocas démonos, palabras. Pues, igual, igual yo es brochero. ¿Cuánto le das Tuntún? ¿Tuntún? ¿Cuánto le das de calificación? Mire, yo no me gusta dar a vos, ayer. Yo le doy a dos, Dime chicle, ya. Uh, tres, ¿Y bueno güey al menos ya, ya, ya pasa, la neta ahora sí puedo decir que aquí las mujeres sí nos No, vas tú güey, no te sí, quieras wey. vibrar, ay güey si está cansado. No, no, no. <ríe> sí mucho brazo, callos, Tomás agua Mario no me ves picar, ¿Ah, sí, pues ahí mismo dale ahí mismo donde pegaste ahí mismo dale, va para que se acante Ay Marilla. Eso es todo, Mario. Mario. No, No, ma. no, no, no. no eh, así la vas a sacar. Así mero. te falla el pulso, Le falla mucho el pulso. Le el pulso, muchísimo. Pero acuérdate que es piedra, es femenina. ¿Qué pasó, Mario? Se le urblató. Yo le doy. <risa> ¿Cuánto le dan a Mario? ¿Cuánto le dan? Ah, por ahorita como 4 para hacer el favor. Ah, te hicieron mucho favor. <risa> ¿Cuánto le da? ¡Nada, un... por eso va a caer. Eh, ya está cansado el bracillo. Ya no da, ya no da. Ya no da. ¿Cuánto le cuánto le da usted hueso? Déjame ver. Cansado, también hay que manualar la resistencia. Ya está cansado, pero no ha hecho mucho. ¿No, no, a ver. Bien, bien, queda con 4 pukas. Pues? Voy a sacar piedra. Sí, eh, pues muy bien, Mario. Yo pienso que ya no diste más. Sí, czyli, a ver, dale más. A ver, te voy a sacar la piedra para que no batalles Para que no batalles tanto. Rápido, mira. Lo que tanto batalla es. Pues, sí buen pulso. Es que, es, es que cuando ya tenés la práctica con la piocha, nosotros le llamamos Incluso, ¿no? incluso la a donde sí, quieras pegarle y uno no, y está desequilibrado, no quiere, Ajá. pero no puedes porque ¿no se, te te mueve, te mueve peso, se te mueve el peso, yo ya le agarré la práctica, yo sí puedo. Mario, eso es lo arruinado. ¿Sí me contrataría o no? No, tiene que demostrar Mario sí que tiene con... buena suerte. ¿Sí me contrataría o no? ¿Quién? Para trabajar. Ahí el jefe sabe. Por eso, pero... Pero de, usted tu, parte? Daría, ¿Usted puede ¿De tu parte, de tu parte, de mi parte, usted. Sí, lo contrataría. Ay, ay, ay. Solo para estar queriendo, ay. Sí, usted... ¿Me contrataría, sí o no? que <risa> Lo contratarían para jalar agua en ese caso. ¿Solamente? Sí. Ah, pues sí. Entonces. Sí, Oiga bueno. lo que dice David. ¿Qué? ¿Qué dice, dice David? Este es el que dijo. No, Ay, ver, mira, mira, mira, mira, ¿Quién mira. dijo? A ver, a ver diga. Para ponerle un aparejo lo, lo, lo contrataría. ¿Para poner un aparejo? Ajá, un aparejo. ¿Qué es un aparejo? No sabe es un aparejo. Ah, no. Se lo ponen a los caballos. lo ponen a los caballos para dar agua. Ah, ah. No, no es así ya. Definitivamente. Arruinados, arruinados para el trabajo. Para <risa> así que, continúale. Sí, hay que continuar allá de este lado. Hay que ayudarlos. Y ahora sí, después de trabajar un ratillo. <risa> Vamos de regreso a, pues a la sede del plus, Mario del neta, salvador plus. buena mañana de trabajo. Fue chida, fue bonita. Y ahorita vamos ya de regreso, vamos a conocer. Nos, pues, está, vez. nos están enseñando a ser personas de campo. No, pero si sí es cansado, mil respetos a todas las personas de campo porque es mucha condición, muchísima sí, condición. Y luego, sí, sí, de saber debe de aprender a usar las... Sí. porque parece fácil cuando tú estás viendo que qué fácil pero, pero la no realidad es otra. la realidad es otra totalmente si sí o no que la realidad es otra ah, sí bien fundido no la verdad sí ya ahorita nos dirigimos a, a la a la sede del Salvador Plus Primera vez que la vamos a ver por dentro, porque sí, nunca, hemos, nunca entrado. hemos entrado, nunca la hemos conocido, solamente igual en videos, pero realmente en persona es la primerita vez. Sí, así que, fíjate también a lo, lo que veo aquí en el lado derecho, ya están construyendo sus carros, ya vengan. Sí, no más nico, que ya vengo cansado. Si ven que está temblando así la cámara, es, es porque, porque el brazo ya no da. Temblar, <ríe> <ríe> así que, ahorita fuera, nos vemos en, en la, la sede del Salvador Plus. Sí, vámonos, vámonos, vámonos, adiós.